Hoy se conmemora el 54 aniversario del inicio de la revolución de abril de 65 Un hecho trascendental que marcó la historia dominicana Que dividió las fuerzas armadas y provocó la segunda intervención militar de los Estados Unidos Bueno yo creo que es una fecha memorable, el 24 de abril de 1965 El pueblo dominicano demostró una vez más eh, su valor y su lucha por la democracia, por la libertad hay que decir que después del 24 de abril de 1965 que se marcó un antes y un después en la República Dominicana, eh, ese valor de lucha por la democracia se afianzó independientemente de que se hayan pasado momentos difíciles en el país, siempre eh, reverdece ese espíritu por la democracia y por la libertad del pueblo dominicano, en el caso nuestro de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en la revolución de abril y la guerra patria que se inició a partir del 28 de abril con la segunda intervención norteamericana al territorio dominicano fue que generó el movimiento renovador e hizo que la universidad fuera abierta, pública, democrática, masificada y solo ese solo elemento ha contribuido de manera determinante. La revolución inició bajo la idea de restituir en el poder al presidente de la república, Juan Bosch, derrocado por militares en septiembre del 1963 y la vuelta a la constitución que él promulgara, considerada como progresista. Bueno, sirvió, lamentablemente, para torcerle el rumbo político al país. Desde la intervención norteamericana del 28 de abril, cuatro días después de que estallara la guerra patria, sirvió para eso, lamentablemente. Pero sirvió también, y esto es positivo, para rescatar la tradición de lucha de múltiples generaciones históricas en la República Dominicana sirvió también para que fuera un elemento de inflexión, un punto de referencia en lo que debía ser la actitud de la nueva generación frente a los procesos de necesarios cambios que todavía hay necesidad de impulsar en la República Dominicana. Y sirvió además la revuelta de abril de 65 para enrostrarle a los que hoy mal dirigen el país que los cuatro pilares fundamentales del gobierno de Bosch. Que eran precisamente la defensa de los derechos civiles y políticos, la independencia de los poderes, la participación de la ciudadanía en los procesos de toma de decisiones y fundamentalmente una cuestión fundamental de todo Estado que es el principio de soberanía. A vos le sustituyó un triunvirato en el gobierno que a poco tiempo sumió al país en una crisis económica Y corrupción que degeneró en protestas constantes de diversos sectores Hasta que el sábado 24 de abril de 1965 se sublevaron los campamentos militares 16 de agosto y 27 de febrero Dando un golpe de estado al triunvirato y al gobierno de Donald Rick Cabral que lo encabezaba y tiene...